Bienvenidos al tutorial de iniciación de ukelele Y hoy empezaremos aprendiendo cuatro acordes muy sencillos Empezaremos por el do y utilizaremos solamente un dedo Lo iremos al tercer traste y pulsaremos la primera cuerda y rasgaremos con los demás dedos. Podéis rasgar con cuatro dedos, con uno, como sea más cómodo. A mí me gusta usar tres dedos. Y haremos el dos. Y ahora el siguiente acorde que haremos será un sol. En este utilizaremos tres dedos. Y nos iremos al segundo traste. Y pondremos un dedo en la primera cuerda. Del segundo traste. Y otro dedo. En la tercera cuerda del segundo traste. Y en el tercer traste. Pondremos un dedo en la segunda cuerda. Y haremos como un triángulo. En guitarra sería un re. Y tocamos. <tú> Siguiente acorde que haremos. Será el re mayor. El re mayor será. Segundo traste. Cuarta cuerda. Tercera cuerda. Y segunda cuerda. Y haremos como una línea. Y tocaremos Y por último El Mi menor Que el Mi menor se hará Con El segundo traste, primera cuerda Tercer traste, segunda cuerda Y cuarto traste, tercera cuerda Y haremos una escalera Y tocar. Y ahora las cuatro seguidas que hemos aprendido serían do Sol Y hasta el siguiente tutorial en el que aprenderemos los ritmos para poder tocar estos acordes.